Con tu nota con la cami de los Bulls En la calle gasto flus En tu casa sin sí, la luz Una y por tu <tú> luz Vuelto oh, luz No, año no está mal Mi, mi intención, intención era brillar Pero la vida me quema y Yo no puedo reaccionar No, no Tu sonrisas es que me quemo Pero yo no sé nada más ¿Mamá? de día lleva y de noche me activa. Loco con su amiga y su fantasía. Mentira, de día lleva y de noche me activa. Ella es una gata pero no es tan fina. Máquina, de día lleva y de noche me activa. Mala mía, tú me das la nota pero eres tan fría. Vacila, siempre una avería cuando llega el día. Loco con tu amiga pero eres tan fría. M. Es por tu sonrisa, te tienen envidia Yo sigo a lo mío mientras me mira Tú dime, si quieres bailar, lo podemos arreglar Aunque luego vaya mal Van vida, de día se va, de noche me activa Loco con su amiga es mi fantasía Mentira Con su nota revoluco, la camisa de los bulls En la calle gasto flux. En tu casa sin la luz, nuevo año no está mal Mi intención era brillar, pero la vida me quema y Ya no puedo ni pensar No, no, no Vida, de día se va, de noche me activa Mentira, ella es una gata pero no es tan fina Máquina, de día se va, de noche me activa Mala mía, tú me das la nota pero eres tan fría Ando, anda, tan no, no sé tú nice. Permítelo, los si es el blues Si me has visto en YouTube Quiero con tu amiga loca No me seas celosa Bajaba pa' la calle con un piquetito rosa Tú dile a tu amiga si te sientes poderosa La gata de la gata Lo que quiere Tengo es algo Porque lo ha pasado mal y ahora todo le da igual Cosas portarse mal, sin tu jebo navidad, sin la transa, la ansiedad Sabe bien, sabe mal, si no me quieres da igual Tú te vienes y te vas como no, las olas del mar Dale no me digas que no, que no. si solo somos tú y yo la quita, si se da ya no se quita, algo loco sin control dentro de una habitación Dale no me digas que no, y ahora como que no queda nada Van de día lleva, de noche me activa Loca con su amiga y su fantasía Mentira, de día se va, de noche me activa Máquina, siempre una avería cuando llega el día Es una bandida de noche y de día Quiero con tu amiga loca no me seas tan fría Tú Tu saliva la que la vida la es una loca, loca, loca bebé. De tequila, tequila que yo quiero con tu amiga Pero bueno no, no me seas tan fría Tan fría, eh. tan fría. Siempre una avería cuando llega, cuando llega el día ¡Wajaja! Purchase your tracks today